que teníamos que ir a hacer creo tenemos que ir con la capa de invisibilidad y, co y cogiéndolo y colándolo me parece ahora lo veremos en un sitio vale, a con promoción con el encanta ese objeto para que se te ponga encima del botón vale, tengo que encantarlo, creo que vuelva a tener la capa pero, vale. Pero... Wingardium leviosa Vamos a encontrar Bien, se han abierto dos puertas Una a mi derecha y otra a mi izquierda Vale, perdón, una a mi Una aquí justo enfrente Muy bien, Harry, nos vemos izquierda. en la cabaña de Hagrid Buena suerte A la cabaña de Hagrid, vale me parece algo que por aquí, tenemos que robar un objeto de poción algo así demasiado no de lejos he sido de... vaya ah me ha pillado profesor Fields me ha pillado hombre Continuamos. me tengo que ubicar vale no me acuerdo y ahora que que robaré la casa no está permitido Voy. Tengo que ubicar Vale Vamos aquí Y tenemos que seguir por ahí Vamos Fields, date la vuelta Continúa Wingardium Leviosa. El sonido de la capa, un demonio que. ¿Qué es eso? que puedo ahí Me ayuda a que no me vea otra vez cuando vaya. Corre, corre. Si me ve sería lo peor. ¿Dónde ponemos? ¿Dónde ponemos? ¿Dónde ponemos? Perfecto Oh, estoy metida, tío o ¿Sabes con una puerta? Ahí en un sitio tío? Bueno, creo que ya sé cuál es yo sé que Y. que era esa puerta, Pero no. Están bien atentos ahora, eh. Vale, tenemos la capita. Y esta está cerrada. Bonza, bonja, corre, bonja, corre. Vale, encantar. Queen ah, Leviosa. Vamos. Vale, ahora hay que volver. Mira cómo nos lo remontamos para volver. Está aquí este no me apetece, es la profesora Magona yo por aquí porque la capa está más atrás Sé que estás ahí. Está permitido que los alumnos salgan cuando ha oscurecido. Me ha pillado. Oh, pero bien que iba, macho. Me ha pillado. Claro. Tú eres lo bastante importante. Ah. Me ha pillado. Joder. Macho. Esta parte es bastante chunga. haber hecho por el otro lado Leviosa. ¡Vaya, vaya, Potter! ¡Ay, lo había hecho de puta madre! Y otra vez... Pues lo había hecho, tío. Esto me recuerda a mí a... Eso, el pasillo prohibido que volvía. Unas cuantas veces ve <gülüyor> Objetos para encantar. ¡Hostia! Esto es la puerta. Míralo. La puerta que doy yo. ¡Hostia! Que tiene un tiempo tú. Corre corre, corre, corre, corre, corre, corre, ¡Oh! Pasé. Dios. ¿Lo has conseguido, Harry? ¡Alguien está hablando con Hagrid! Cornelius, te repito que llevarte a Hagrid no va a servir de nada. Ah, ya Debe de ser Cornelius Fudge, el ministro de magia y sí. el jefe de mi padre. ¡Callarrón! Me... Míralo desde mi perspectiva, Albus. Estoy sometido a mucha presión. Tienen que ver que estoy haciendo algo. Si resulta que no ha sido Hagrid, volverá a casa y no se volverá a hablar del tema. ¿Dónde me lleváis? Va a ser poco tiempo, Hagrid. Pero no es un castigo, sino una precaución. Si pescamos al culpable, te soltaremos y te pediremos perdón. ¿No será Azkaban? Ven conmigo, Hagrid. El que quiera averiguar qué está ocurriendo no tiene más que seguir a las arañas. Ellas lo guiarán. Solo digo eso. Ron, mira esas arañas. Voy a seguirlas. Bien, ten cuidado Harry, voy a decirle a Hermión lo que hemos oído Vale, ya me acuerdo yo de DC, sí, de esta de esta trama de la peli Que es cuando le envían a Hagrid a Azkaban Sí, a Hagrid a Azkaban Y bueno, ellos lo siguen las arañas pues hasta el malo final No sé si terminará. Hagrid termina dijo que, que siguiéramos a las arañas no, pues, pero, pero la peli, no lo sé. No, no, me lo creo, tío. Es que no tenía vida apenas. Nada. Ahora ya tendré más vida. Es que tenía muy poquita. Casi. No. Hagrid dijo que siguiéramos a las arañas. Caracoles. Hagrid dijo que siguiera Vale, vamos a seguir a las arañas, a ver qué tal, a ver si avanzamos, ¿vale? Aquí hay un... Esta sí, creo que es la parte más difícil del juego, por no, no ser sé, la que más cuesta, por las arañitas, por pues, madre mía. A ver, creo que es este, me parece. Vale, sí. Vamos a continuar. Lanzamos chico. Verdimilius, Verdimirios, eso es. Seis sí, para adelante. hay dos incendio Envio por aquí ¡Incendio! vale aquí ahora hay dos pasadizos y no sé qué hacer yo puedo ir a este pero no sé dónde voy a ir ah genial lo necesito la poción Uf, pues nos hemos recargado, lo necesitaba, vamos, agua de mayo esto, vale, pues ahora tenemos que ir por el árbol, porque es la entrada y no nos queda otra, seguimos a las arañas y yo uh, me va a tocar una bastante tocha, Pero estoy oliendo. ya me cargaba dos, me ha costado, tengo que ir la tocha. abrimos aquí porque creo que no tenemos más salidas aquí si sí, tenemos una aquí Seguimos con el serpiente. Si venido, vale. Continuamos. Ahora hay un puerto. Buen... Ah, bien, no está. Vale, creí que la tenía. Pues te juro que creí que por un momento que la tenía. Menos mal. Vale, es no que no se me sirve. A ver. ¡Verdimirio! Se destruía. Mala cosa. Vale. ¿Hemos llegado aquí? ¿No? ¿Sí? de Saba, vale, 25 puntos continuamos por aquí seguimos en el el castillo, el, el castillo en el el Midius, ¿no? sí, en el... el vale, aquí es que hay que hacer doble tiki tiki Vida. ¡Ah! No. Y vale. no, ¡Vale! ¡Perdimirium! Vale. Ay, es que no me deja ¿no? Terminarlo. El hechizo. No puedo, tío. ¿Cómo hago yo eso ahí? Pues que me mata. Eso es muy raro. Putada, tío. Con lo bien que iba ahí. Hagrid dijo que siguiéramos a las arañas. Otra vez. No. ¿En serio? Nah, otra vez, tío. Es que eso a mí no me sale. Sabía yo que esta zona... Espero que no tenga que luchar con la okay. Vale, pues seguimos. ¿eh? Hay que luchar con la mismas. ¡Modelo! ¡Modelo! Vale. Vale. Eh, vale, aquí puedo hacer lo mismo. Vale, hay que hacer la pocióncilla otra vez. Lo siento, pero es que la tenía que hacer. Pero... es bastante jodida esta parte. Seguimos por aquí, avanzamos y vamos a ir al mismo sitio. Así que me da Nos hemos cargado las dos de una atacada Y ahora ese, ese puente, rarísimo. que rarísimo. Es la primera vez que veo ese puente. <risa> Y la primera vez que lo la... voy vale. vale. puntos para Gryffindor y eso ya me da lo mismo. Vamos, vamos para adentro. Vamos con la araña, vamos. Uh, pues perfecto. Puente. Y la leche, el cromo. cromo Albus Dumbledore vamos ya. Albus Dumbledore ese no se va 12 a cromo bien es otra por sencilla <tose> Menos mal que mira hasta el pasadizo, si no, no, no le cojo, lo, lo digo, ¿eh? Vale, a ver, cómo lo, a ver cómo salgo yo ahora de aquí. Hay que haber una salida de sí, aquí. Y ahora debo salir pues por ahí. Pero.. Ahora cómo salgo yo de aquí, tío. Ah, vale, sí. Bueno. Eso, cosa que antes no habíamos descubierto Nos ha hecho volver a hacerlo Y darnos cuenta Vale, ahora la intriga, estos dos puentes Uf, No puedo ahí tío. No puedo Es que no puedo No tendré aquí una perspectiva Para darle Ah mira, sí, sí, sí, sí. Oh no, no! Vale, vale, espérate. Gracias. Right, No, me ha visto, tío Me ha visto, cabrón ¡Fuerra! A pillar verdad o no me vas a pillar Ahora yo me vi ahí, que es un chico listo es, es. ya me vi para arriba fuera, ay no me he fijado en ese tío, no me he fijado ahora sí que tengo vía libre, ¿no? a ver, a ver, a ver. Gracias. bastante chunga costado el bosque este madre mía el bosque prohibido tío autoguardado gracias a dios ya tenemos 12 cromos y bueno me ha costado un poquito pero ha merecido la pena repetir repetir ahora claro ahora me toca el bicho final creo ¿eh? creo Parece que sí. todo hace parecer que sí. Sí, sí, sí. Mira. Mírale. ¿Quién eres? Soy amigo suyo. Mm. Hagrid tiene problemas. Por eso he venido. Tiene problemas. ¿Por qué te ha mandado a ti? Se lo han llevado a Azkaban ¿Creen que ha mandado un monstruo a atacar a los alumnos? Vengo de un país lejano. Un viajero me entregó a Hagrid, cuando todavía no había roto el cascarón. Él me cuidó, me tenía en un armario y me daba de comer. Cuando me culparon de la muerte de aquella niña, Hagrid me protegió. Ahora vivo en el bosque. ¿Sí que sabe que la mató? Lo que vive en el castillo es la criatura para la que las arañas tememos más que a nada. No pronunciamos su nombre. Bueno, pues entonces me voy. Irte no creo. se paró en seco y Harry se montó. ¡Deprisa, Ron! La puerta se cerró de golpe y Ron no tuvo ni que tocar el acelerador porque el coche ya había salido disparado. Subieron la cuesta a toda velocidad, salieron de la hondonada y enseguida se internaron en el bosque. Las ramas golpeaban las ventanillas mientras el coche se abría camino hábilmente siguiendo una dirección que obviamente conocía. Tras diez minutos, ruidosos y movidos, vieron un claro entre los árboles y el coche se paró tan en seco que estuvieron a punto de salir volando por el parabrisas. Habían llegado al final del bosque. Harry y Ron volvieron sanos y salvos a la sala común de Gryffindor. ¿Para qué hemos ido? Me gustaría saber qué hemos descubierto. Que Hagrid nunca abrió la cámara secreta. ¡Era inocente! Y ahora vamos a investigar lo que ha pasado con la Cámara de los Secretos. Oh, vaya capitulazo. Harry, Ron, siento daros una mala noticia, pero se ha cometido otro ataque. ¡Oh no! ¿A quién ha atacado? Lo siento mucho. Han encontrado a vuestra amiga Hermione Granger petrificada cerca de la biblioteca. Les he dicho a todos los alumnos que se queden en sus respectivas salas comunes. ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer? Arago dijo que la última vez que se abrió la cámara de los secretos... ...encontraron a una chica muerta en el baño. ¿Y si nunca salió del baño? ¿Y si siguiera allí? ¡Mirte en la Llorona! Ve al baño de las chicas, Ron, y encuentra a Mirte en la Llorona. Voy a buscar a Lockhart. ¿A Lockhart? ¿Para qué? Porque es el profesor de defensa contra las artes oscuras. Y sea lo que sea, lo que está atacando a la gente... ...está claro que está relacionado con las artes oscuras. Vale, nos vemos en el baño de las chicas. Gin estará bien, ¿verdad, Harry? No te preocupes, Ron. La rescataremos. Y luego cerraré la cámara secreta para siempre. Bueno, ya estamos de vuelta en el castillo. Y ahora todo lo que queda... Es investigar la sala de los secretos Pero bueno yo que está muy bien Hemos cogido un cromo más Voy a ver más cromos A ver si puedo coger Si podemos coger más cromos Ahora que estoy por el castillo Vale Creo que dirección local No hay ningún cromo Me parece Entonces ¿Cómo giro yo la cámara? Ah, mira, ya Ya, vale, a ver Vale Ya sé cómo es Vale Vale eh... Aquí, un cuadro Vaya, el señor Harry Potter Me acuerdo de ti del año pasado Si quieres ir al piso de arriba, pasa a Potter Pues sí, hay un cromo ahí, sería el fronqueado cromo ya y le dejamos lo de local para la siguiente siguiente rato y aquí a dónde voy yo no entiendo ah vale ya ya me he enterado, vale ya sé cómo va esto Cromo. Os lo advierto, no paséis por aquí. ¡Largo! ¿Por qué no podemos pasar? No entiendo. Espero que no hayas tirado de esa palanca, jovencito. Va... Sí. Ya sé cómo va la trama, ya sé. Sí que voy pues estas este, chiquititas. No sé aquí qué pasará. Pues vamos, tengo muchas grajeas como doscientas y pico. salió fuera. Ah, vale, ya sé dónde está. Sí, sí, sí, Pues hay que volver. Necesito ese cromo, tío. El hago cromo, cromo le necesito como sea. A ver qué puedo hacer ahí. Vamos a ver. Tengo que hacer yo algo. Субтитры Popona chicos, lo vas a dejar por aquí. Creo que os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.